Es un mito que necesitamos ser flexibles para realizar este tipo de actividades, de hecho justamente para eso las realizamos, para ir flexibilizando nuestro cuerpo, nuestra mente también va de la mano, a medida que el cuerpo se va haciendo más flexible la mente también se va haciendo más flexible. Y si nuestra mente es más flexible también es más abierta. Sí, eso también me gusta mucho. Sí, totalmente, muchas gracias. Bueno... Por favor, los invito a que vayan prendiendo las cámaras, así puedo verlos, ver cómo están ubicados. La idea es que se vea la mayor parte de su cuerpo. Bienvenida, Alejandra. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto saludarlas. Un gusto, bienvenida. Qué bueno que estés acá. Es la primera vez, ¿no? Así es, sí, es la primera vez. Qué bueno, bienvenida. Bienvenida, entonces. Hola, buenos días. Buenos días, hola. No era mi primera vez, no. pero tengo fallas con mi cámara, entonces no voy a poder activarla. Ah, bueno, ok, ok, genial, no hay problema, después si quieres para las próximas, sí, estaría buenísimo que, que podamos tener las cámaras, así puedo ver también, porque en base también al grupo y a cómo los ve a lo largo de la práctica, a veces decido cuál es la postura final que concluye la práctica, como el caso del día de hoy. Eh, bueno, que ahora voy a empezar a explicar qué es lo que vamos a trabajar estaba quería terminar de ver en base a ustedes, al grupo, porque siempre la, la práctica tiene que ser en base a la persona que la esté realizando, no, no en base a mí, eh, a ver si finalizamos con una postura del centro que son posturas invertidas y requieren bastante fuerza en el tren superior entonces va a depender mucho de los cuerpos de cada uno o solamente hacer las preparaciones eh, por eso eh, es muy interesante poder verlos porque al tener metodología online es la es la, la única manera que tengo de cuidarlos, lo aunque sea lo mejor posible. <ríe> Hola Paloma, buen día, qué lindo verte ahí. Buenos días, ella. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, tenemos acá a Oscar, buen día. Ana, me dijiste que no tenés la, la cámara. Alma y Tierra Orgánica, Mati. ¿Vos podés poner la cámara, Mati? ¿estás por ahí? Oscar abandonó la sesión. <ríe> bueno, voy a esperar unos instantes más y ya comenzamos. Mati, vos puedes poner tu cámara, puedes poner el micrófono si quieres para contestar o, a, o por el chat. Ok. Ah, bueno. Bueno, si no puedes poner la cámara, por lo menos si me escuchás ahí, está bien. Genial. Bueno, vamos entonces a, a comenzar. Eh, hoy, es, hoy es día 3, muerte, y ahí mi, mi Kistli. Entonces, eh, por eso es un día muy interesante, las posturas... Que trabajaremos hoy son las posturas del norte, del rumbo norte, son posturas de acecho, de estar agachados, estar agazapados, donde nuestro cuerpo está preparado, listo para el movimiento, para la acción. Son posturas que se adoptaban en justamente en este ámbito donde quedarnos totalmente sentados y relajados, quizás a la persona le costaba la vida, entonces tenía que estar dispuesto a, a tomar una acción rápida. Por eso vamos a trabajar bastante con, no, con nuestras piernas y con nuestro tren inferior. Eh, tiene mucha actividad del centro del cuerpo, como la mayoría de las prácticas de quina. Entonces vamos a, pre a prestar principal atención a ese acecho, a tener activo el centro del cuerpo. Entendiendo esto de que el centro del cuerpo no es estar apretando el abdomen solamente, porque de hecho hacer eso es lo que no permite que nuestro diafragma se mueva correctamente por eso no sería lo saludable estar pensando en apretar la panza, sino en tener una conciencia corporal de todo lo que abarca el centro del cuerpo, que no es solo nuestro abdomen, es toda la parte posterior y baja de nuestra espalda, son nuestros glúteos, son nuestros muslos, muslos internos, y la forma en la que respiramos. Vamos a estar trabajando mayoritariamente nuestra respiración eh, intercostal en el área entre costillas bajas, permitiendo que nuestra caja torácica se pueda mover hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás, generando este movimiento como entre 160 grados. Eso va a ser bien importante para poder mantener esta activación en nuestro centro y que nuestra fortaleza también venga desde ahí, venga desde conectar la parte alta del cuerpo con la parte baja, que esa es una de las funciones más importantes de, de nuestro centro. Bienvenido, Oscar, nuevamente. Ahora sí te vemos. Hola, hola. Perdón. No, no pasa nada, no hay problema. Bienvenido. Gracias. Eh, y bueno, como, como pertenece el día de hoy eh, a muerte, muerte como un cambio, como una trascendencia, como dejar atrás una parte de nosotros para renacer... Tiene también una relación con esto de cambiar nuestro estado de conciencia. Por eso estaba pensando en, en finalizar la práctica con una postura del rumbo central que habla justamente de, de este cambio en nuestra percepción para empezar a trabajar eh, el lado del ensueño. El sueño verdadero o el sueño verificable, eh, le dicen en el en náhuatl. Entonces vamos a hacer un recorrido de todas las posturas del norte, que hacen una representación eh, para la cosmogonía tolteca de nuestras herencias, empezando por nuestra herencia animal con la postura del jaguar y finalizando en la postura del devoto, que es cuando nos damos cuenta a través de esa herencia animal, el ser humano toma conciencia de su esencia divina, de este otro estado que podemos alcanzar, que podemos trascender esa herencia animal, ir atravesando la herencia cultural, la herencia social, hasta darnos cuenta de nuestra propia divinidad. Divinidad en el sentido tolteca, no como un dios eh, ajeno, externo, no, no creían en eso, sino como algo que nos pertenece. Nosotros tenemos esa esencia, tomar noción de nuestro Nahual. Entonces, para eso vamos a estar utilizando un, un macho manas, un gesto manual muy hermoso, que es este de cruzar nuestras manos al centro del pecho, tocando nuestros dedos que es justamente un macho humanas de, que se le llama gesto de devoción, encontrar nuestra propia divinidad. Eh, es eh, yolteot, como corazón divino, nuestra esencia divina. Entonces vamos a, a estar trabajándolo durante la práctica en diferentes posturas y lo vamos a utilizar también para abrir la sesión del día de hoy. Así vamos a estar reconociendo ese nahual que habita en nosotros, que no es más que ese potencial de desarrollo que todos tenemos y que a través de la práctica de Kinnam, la idea es ir despertándolo. Así que bueno, después de esta explicación, vamos a comenzar con nuestra práctica. Me gusta tomarme unos minutitos para explicar de qué se trata, ya que cuando hay gente que se va sumando, es importante que entendamos la diferencia entre el yoga y la práctica de Kinnam, eh, ya que vamos paseando por los otros significados eh, desde esta filosofía tolteca. Bueno, los invito a que nos pongamos de pie, Vamos a comenzar abriendo los rumbos, con nuestro saludo Naucampa, pidiendo permiso a los cuatro rumbos, a los cuatro cargadores, a los cuatro elementos. Vamos entonces a tomar una postura de pie. No sé si ahí se llega. A ver, para el día de hoy, como vamos a estar moviendo nuestras piernas eh, y haciendo una, un movimiento que se le llama como barriendo la energía... Por ahora no tengo puesto tapete ni mat de yoga. Dejen espacio libre y después les voy a indicar cuándo lo podemos colocar para no tener nada que nos interrumpa el hecho de arrastrar la energía por el piso. Entonces, nuestros deditos de los pies van a estar apuntando hacia adelante. Pies paralelos entre sí, los bordes externos de los pies marcan esas líneas paralelas. Luego desde ahí vamos a ampliar nuestros dedos, separando, creando espacio entre medio de cada dedito. No importa si esto sucede o no, a veces sí, a veces no, pero le damos esa intención de que todos los dedos tomen espacio, que haya aire entre medio de cada dedo de los pies, para poder realizar hacia la tierra canalizar y a la vez liberar un poco esos espacios donde se acumula muchísima energía, Comprimida, sobre todo también cuando tenemos los zapatos constantemente. Ahora libero, abro esa energía, abro esas raíces hacia la tierra. Desde ahí vamos creciendo, alineando también nuestras caderas, activando nuestro centro, nuestro abdomen, alineando hombros, y luego vamos a elevarlos hacia arriba y hacia atrás, creando este espacio, este pequeño espacio en axilas frontales, abriendo el pecho, elevando levemente el esternón y activando y apuntando coxis hacia la tierra, coronilla hacia el cielo, mirada hacia el frente, Alineo la columna, la alargo, tomo esos espacios y hago lo mismo con los dedos de las manos, tomo conciencia de mis dedos, creo espacio entre medio de cada dedo, que se sienta el espacio entre medio de cada dedo, cierro los ojos y vamos a tomar unos instantes, de atención sobre el momento presente. Reconocemos nuestro cuerpo físico y su estado aquí y ahora. Reconocemos nuestro aliento de vida y su estado aquí y ahora en nuestra respiración, sin cambiarla, sin modificarla. ¿Cómo es que está el día de hoy? ¿Cómo respiro hoy? Y no hago un intento por alentarla, por profundizarla, dejo que así sea, así tal cual es, es mi realidad en este momento, la acepto, me uno a ella, la observo. Y a través de ese vehículo de la respiración voy calmando la mente, predisponiéndola con presencia hacia la práctica. Desde nuestra mejor actitud interior, el rostro y corazón sin ego en el medio, por nuestra verdadera esencia, por nosotros mismos. Vamos a hacer ahora este cruce y volteo al centro del pecho, que nuestros dedos pulgares se toquen representando también la escucha de nuestro espíritu, de nuestra esencia, de la entrega. Y luego desde ahí lentamente cada uno va a empezar a cambiar su respiración, haciéndola un poco más baja, más profunda, más lenta. Ahí Oscar, ya no te veo más, me quedó tu cámara en negro, si la podés Poner con cámara sería genial. Alma, lo mismo, se si podrías prender tu cámara si no, no hay problema. Mientras vayamos entonces tomando conciencia de este momento, el TAG se llama en maya, este gesto de poder que estamos realizando con nuestras manos, que tanta energía conducen. Y aprovecho esta cercanía a nuestro corazón para sentir las pulsaciones, sentir nuestro ritmo cardíaco, la vida que corre por dentro. Me despierto, tomo conciencia de que estoy despierto, atento, en acecho. Vamos a hacer tres respiraciones profundas de reciclaje. Vamos a ir descendiendo nuestras manos ahora hacia nuestras costillas bajas, codos hacia atrás, pecho abierto. Y de esta manera vamos a sentir cómo es nuestra respiración. Por ahora con los deditos por delante y a los costados de nuestras costillas. Ahí, paloma, tus manos tomando tus costillas, tocando tu... Eso, ahí, costillas bajas, codos hacia atrás. Y ahora vamos a inhalar por nariz y exhalar por la boca. Inhalo profundo. Sintiendo como abro la caja torácica, la expando. Y al exhalar por la boca en alivio. Soltando todo lo que no me pertenece, lo que está de más, inhalo, exhalo, libero, libero todo lo que no es mío, inhalo, descargo, y ahora sí liberamos los brazos hacia el piso, abrimos los ojos, vamos a jalar la energía de la tierra, cierro las manos en puño y ahora sí colocamos en nuestro centro de poder. Puño sobre crestas ilíacas, codos hacia atrás, preparamos para nuestro saludo, mirada hacia el frente, A Cawir pedimos permiso respetando a las energías de las cuatro esquinas, voy a cruzar mi puño derecho hacia hombro izquierdo, inhalo profundo, concentro la energía y al exhalar extiendo ese brazo derecho con la palma abierta hacia el cielo, ofrendo el corazón, la práctica abrimos el rumbo este, el rumbo de trabustlampa, el rumbo de la energía masculina, el rumbo de la luz, el elemento fuego. Conecto con esa energía y me identifico con ese elemento, adentro y afuera, y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, mantengo esa elongación por detrás en mi columna, he el cuerpo por detrás, inhalo, y elevo talones, exhalo, doy un cuarto de giro hacia la izquierda y deposito talones en el piso. Inhalo, cruzo puño derecho hacia hombro izquierdo. Concentro la energía, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica y abrimos el rumbo trampa, el rumbo que rige la energía del día de hoy. Nos vamos a conectar con este concepto de la muerte como parte de la vida, como transformación. De alguna forma siempre estamos muriendo y siempre estamos naciendo a la vez. Todo es cambio, todo es impermanente. Me reconozco en esa impermanencia, en ese cambio. Dejo ir lo que ya nos sirve, lo que nos suma. Y traigo ese puño nuevamente hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo, elevo talones. Exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño derecho, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica. Hacia Cigua, el oeste, el rumbo femenino el agua, y conecto con esta introspección que es necesaria para poder acecharnos, para poder observarnos, para poder estar atentos, conscientes de lo que estamos realizando. Que no sean movimientos mecánicos, que nuestra fuerza de voluntad gobierne hoy. Traigo esa energía hacia mi centro de poder, llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo y levo talones. Exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño. Exhalo. Extiendo el brazo, ofrendo el corazón. La práctica hacia para el rumbo sur, el rumbo de la madre tierra. Todo lo que está vivo, todo lo que nos rodea y lo que nos conforma. Y a la vez conformamos nosotros. Conecto con esta herencia, con esta sabiduría de la tierra de la que formamos parte como es adentro, es afuera, es un reflejo y traigo esa energía hacia mi centro de poder llevo pie derecho por delante del izquierdo inhalo, leo talones exhalo, damos un cuarto de giro y depositamos talones a la tierra estiro los brazos aflojo las articulaciones, separo un poquito las piernas, los deditos pueden estar apuntando levemente hacia afuera, voy a apuntar las rodillas o patelas o rótulas como le digan hacia los segundos dedos de los pies y desde acá vamos a empezar un golpecito hacia la tierra, haciendo un rebote con los talones hacia el piso y a través de este rebote permitiendo que todas las articulaciones y la musculaturas se empiece a aflojar, a aflojar por completo, los soltamos totalmente flojos y relajados, también la cabeza, también los codos, las manos, los dedos. Y ahora vamos a empezar a activar nuestro sistema respiratorio a través de tres respiraciones poderosas, inhalando por nariz y exhalando por la boca, con sonido bien fuerte esa respiración. Entonces inhalamos. Así trabajan nuestras tres cavidades pulmonares, Trabaja nuestra caja torácica, se enciende se sistema y vamos aflojando todo, inclusive la cabeza. Rodillas, dedos, dejen que todo el cuerpo se mueva, se afloja, preparándolo para la práctica. Un poco más intenso. Todo flojo y luego despacito y muy de a poco vamos deteniendo el movimiento, de a poco. Así como empecé a subir la intensidad empiezo a bajar y ahora nuestra respiración cambia en una inhalación profunda y una exhalación lenta. Le vamos enseñando al cuerpo que la guía es la respiración. Siempre nuestra respiración está llevando esos movimientos a medida que el movimiento se va deteniendo, vamos centrando otra vez nuestros pies, los observamos paralelos entre sí, y ahora vamos a empezar a aflojar todas nuestras articulaciones y a lubricarlas, vamos a llevar los, los, las manos hacia los lados del cuerpo, empezamos a hacer círculos en rotación externa, moviendo los dedos, dejo caer la cabeza hacia el mentón y empiezo a hacer círculos con la cabeza, al inhalar, la cabeza sube por un costado y al exhalar la cabeza cae. Y vamos a tratar de sincronizar, coordinar y secuenciar esos movimientos. Que cuando muevo la cabeza no se detenga el movimiento de las muñecas, por ejemplo, y viceversa. Y chequen para qué lado están haciendo con su cabeza, porque luego vamos a cambiar. Abro la boca un poquito cuando voy hacia atrás. relajo los labios, relajo la lengua, la garganta, la boca... Ahora, cuando el mentón pasa por el centro del pecho, detengo el movimiento, ingresamos los pulgares dentro de nuestras palmas, apretamos fuerte y empezamos círculos en rotación interna. Y hacia el otro lado con la cabeza, desde el centro, inhalando, subo con la cabeza, exhalando, caigo por el lado contrario. Ya los movimientos ahora sí son un poquito más dinámicos, dándole lubricación a nuestras articulaciones despertando toda la energía del cuerpo, dejen sus hombros relajados y que sea la cabeza la que realiza todo ese movimiento de rotación. Ahora cuando el mentón pase por el centro del pecho, vamos a detener el movimiento, flexionamos piernas y vértebra a vértebra vamos colgando hacia el piso, desde coronilla hacia la tierra, aflojo todo el peso del cuerpo hacia adelante y hacia abajo, quedamos colgando, relajando y encontremos un apoyo del abdomen bajo hacia los muslos, y ahí me dejo caer. No trato ya más de mirar para adelante, miren para el piso, de hecho la cara hacia el ombligo, coronilla hacia la tierra. Quiero orientar mi tech pack hacia el piso, hacia el suelo. Eso, y ahí relajen. Ahora todos van a elevar apenas sus hombros hacia arriba, dejando un cuello largo, y vamos a hacer movimientos con la cabeza como si estuviéramos diciendo que no relajando las cervicales, luego un movimiento como si estuviéramos diciendo que sí, luego detenemos el movimiento suave y lento sin cortarlo, e inhalando vamos subiendo vértebra, vértebra, luego un último en reincorporarse es la cabeza, postura de pie nuevamente, y empezamos con todo un movimiento espinal. Al inhalar vamos a abrir el pecho, pegar los homóplatos, bajar hombros y elevar el mentón. Y al exhalar vamos a cerrar redondeando la espalda alta, metiendo el mentón y bajando los hombros. Entonces continuamos al inhalar, abro. Y al exhalar cierro. Y noten que el movimiento es solamente por ahora de la parte de arriba del torso. Mi pelvis y mi sacro queda estático. Abro. El esternón, punto homóplatos, exhalo, cierro. expando el esternón, cierro el pecho. Pero pelvis y sacro por ahora quedan quietos. Por ahora la zona del lumbar no la estoy movilizando. Es muy parecido cuando estamos en cuadripedia y separamos nuestras partes del cuerpo. Eso, al inhalar abro y al exhalar cierro. Ojo, pongan por ahora pies paralelos. No me importa que estén separados un poco, pero que los dedos apunten hacia adelante por ahora. Que no apunten hacia afuera. Y ahora sí vamos a empezar a sumar los brazos y todo el movimiento de arco de la espalda y luego de cierre. Al inhalar, abro, abro y expando. Hacemos esta rotación con nuestros hombros y con nuestras manos hacia atrás. Y luego al exhalar, cierro pero alargando y estirando los brazos hacia adelante. Hombros bien bajitos. Y ahora sí, toda mi columna entra en movimiento. Al exhalar, estiro y al inhalar, abro. Exhalo, estiro rotación interna, al exhalar rotan también los dedos, las manos y al inhalar, abro eso es, eso es y ahí bien profundo puedo exhalar por la boca o puedo exhalar por la nariz aquí como lo sienta el cuerpo de cada uno eso, y ahora por última vez inhalo, abro, mantengo esa apertura del pecho Flexiono piernas y exhalando con la espalda erguida me voy plegando hacia adelante. Noten que primero voy pegando mi abdomen a los muslos, alargo la columna y luego me dejo caer. Me aflojo. Y ahora vamos a entrelazar los deditos por arriba de nuestra espalda y las palmas van a mirar hacia nuestra columna. Inhalando voy a estirar los brazos hacia el cielo. Y al exhalar los voy a proyectar hacia adelante, pero voy a seguir alejando los hombros de las orejas. Alejo los hombros de las orejas. No dejen que los hombros se les claven a sus cervicales. Eso, estiro hacia arriba y hacia adelante. Y el peso del cuerpo se va a la puntita de los dedos de los pies, se viene para adelante. Confío, confío en esos pies que me sujetan, en esas raíces que me sostienen mantengo esa postura de brazos y de manos e inhalando, flexionando piernas, empiezo a subir, vértebra, a vértebra, eso es, y ahora muy suave y lento, la cabeza cae de lateral hacia un hombro, exhalando, las manos ahora jalan hacia el piso, hacia la tierra, el que puede toca sus palmas juntas, inhalo, la cabeza sube, exhalo, la cabeza cae, esto nos ayuda a alargar y a descontracturar todo el área lateral, cervical, parte dorsal, todo está conectado en nuestra espalda, acechen esos estiramientos, al inhalar la cabeza pasa por el centro, al exhalar cae hacia los lados, es el que puede palmas juntas y apretaditas jalando hacia la tierra, permitiendo una mayor apertura de nuestro pecho, eso es, y ahora cuando la cabeza está inhalando, que paso por el centro, detengo el movimiento y aflojo, sacudo brazos, sacudo manos, sacudo un poco hombros, movimientos libres, relajen, sacudo cabeza y vamos a darle lubricación ahora a nuestras caderas, juntamos por ahora nuestras piernas, se tocan los metatarsos de los dedos gordos de los pies, <ríe> y dejo un pequeño espacio en nuestros talones, un pequeñito espacio. Flexiono piernas y empiezo a hacer círculos con las rodillas, nuestras caderas, un poquito nuestra pelvis, y chequen que ese círculo, nuestras rodillas, no pasen la línea de sus dedos. Es como que me siento, pero en vez de ir muy para adelante, lo hago un poquito más hacia atrás. Entonces las rodillas no pasan la línea de mis dedos, pero sí estamos dándole una movilidad también a nuestros tobillos. No los dejen rígidos para no lastimarlos. Y hacia el otro lado. Círculos. Es necesario para esta práctica, para el día de hoy, entrar bien en calor, preparar bien el cuerpo porque son posturas un poco fuertes, un poco intensas. Cada uno va a hacer lo que puede. Detengo el movimiento, me pongo de pie. Y ahora paso el peso del cuerpo a la planta del pie izquierdo y estabilizo ahí. Y me alargo desde ese lado. Manos en la cintura, levanto pierna derecha y empiezo a hacer rotaciones externas con la pierna derecha. Puedo activar el piecito acá como estoy haciendo en punta o lo puedo activar en flex, con los deditos hacia afuera. Pero el pie está activo, está despierto, no está colgando. Entonces, si me cuesta el equilibrio, puedo sujetarme también de una pared, puedo abrir un poquito más los brazos detengo el movimiento en la apertura, ahora todos ponemos el pie en flex, alineando tobillo debajo de rodilla, rodilla, altura de cadera, mantengo, activo el centro y cambio, ahora hacia adentro, rotaciones internas. Eso, ya cada vez lo vamos haciendo un poquito más dinámico, Sientan que el lado izquierdo permanece estable, firme, bien largo. Detengo ahora en cierre. Coloco mano derecha sobre cadera derecha, mano izquierda sobre cara externa de mi rodilla derecha y tracciono creando estas dos fuerzas opositoras, dos fuerzas contrarias. Y aflojo. Sacudo esa pierna. Sacudo. Y ahora hago círculos con ese tobillo hacia afuera, solo el tobillo y los deditos activos, movilizándose, que no quede nada de nuestro cuerpo sin estar atento y consciente. Hacia el otro lado, círculos hacia adentro. Detengo, aflojo, sacudo y vamos con el otro lado. Paso a paso hacemos lo mismo, estabilizo el peso, puedo mirar un punto fijo que me ayuda, crezco de mi lado derecho, y empiezo a hacer estos círculos en rotación externa con la pierna izquierda. Aquí es interesante ir notando y observando nuestros lados, qué diferentes que son. Observen si la sensación en la rotación es distinta, el ángulo de rotación, también el ángulo de apertura, la fuerza que tienen en un lado, la fuerza que tienen en el otro. Detengo en apertura, pie en flex, pie activo. Sostengo. ¿Qué pasa con el abdomen, con la respiración? Me observo. Y hacia el otro lado. El que necesita apoyar un poquito el pie en el piso, luego continuar, tampoco hay problema. Si necesito sujetarme a algún lado, lo hago. Recuerden que ustedes pueden ir adaptando su práctica siempre. Y ahora en cierre mano izquierda sobre cadera izquierda mano derecha sobre borde externo de rodilla izquierda y jalo en estas fuerzas opositoras estoy ahí marcando el cierre de mi cadera eso y el abdomen contenido desde las costillas no desde el abdomen en sí y aflojo, sacudo esa pierna y ahora vamos con el tobillo, rotaciones externas ay me suena todo ahí los deditos se activan eso, y luego rotaciones internas. Voy a poner un poco de música de fondo, si me llega a molestar me avisan. Y aflojo, sacudo, suelto. Perfecto. Desde acá vamos a empezar con este movimiento de barrer nuestra energía. Desde, viene desde el centro y hay un pie que siempre va a arrastrar por el piso. Entonces, lo voy a empezar a mostrar desde las primeras veces. Lo que voy a hacer es, al inhalar, voy a desplazar el peso del cuerpo hacia mi derecha, en este caso, y con mi pie izquierdo voy a barrer esa energía. Inhalando empiezo a elevar brazos y al exhalar levanto la rodilla a la altura de la cadera un poco más y acá es cuando exhalo. Entonces si empiezo en dinamismo, lado a lado, que es como lo vamos a hacer bien fuerte, iría hacia otro lado. Inhalo, barre este pie, Voy a combinarlo, flexiono entro profundo y al exhalar, fuerte libero. Y el pie que barre es el segundo que pasa. El que da el primer paso se apoya y el otro barre el piso. Y cada vez más intenso. Así ya vamos entrenando esa musculatura de las piernas para las posturas del norte. Eso, bien poderoso con esas respiraciones. Traten de que aquí su columna está erguida, es la pierna la que sube. Ustedes no bajan, la pierna sube. Siempre nuestra columna es el canal primordial de nuestra energía, es lo que se mantiene erguido y disponible para las buenas respiraciones. Eso, nos vamos a quedar todos con la pierna derecha arriba. La pierna derecha Arriba, y estabilizo, alineo, rodilla, cadera, tobillo debajo de rodilla, y ahora ejercemos esta fuerza positora de la cara interna de la rodilla presiono para adentro, me quedo, levanto el puño derecho, y ahora vamos a intercalar una zancada hacia atrás, inhalo, doy una zancada, y acá trato de nuevo de encontrar mi eje, la rodilla casi que toca el piso pero no lo toca Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo. Tenemos que estar disponibles y dispuestos a la corrida, al ataque, a la levantada. Entonces, esa fuerza en nuestras piernas que nos mantienen. Centro para adentro, inhalo, inhalo. inhalo. Cuando voy hacia atrás, el cuerpo que no venga para adelante, trato de ir hacia ese centro. Van a notar que cuesta mucho más y la pierna se cansa, pero ahí mantengo. Y ahora me quedo atrás. Me quedo atrás, manos al centro de poder. Voy con el cuerpo lo más hacia atrás que puedo, enderezando. Rodilla casi que toca el piso, pero no lo toca. La rodilla de adelante que no se pase del tobillo. Ojo ahí, Oscar, la rodilla de adelante queda en línea recta con el tobillo, inhalo y arriba, estiro las piernas, el talón de atrás me va a quedar levantado por la distancia, y ahora desde acá, inhalo, flexiono, exhalo, y llevo todo el tiempo mi peso del cuerpo hacia atrás para mantener el centro, inhalo, exhalo, el último, inhalo, exhalo. Perfecto Y ahora vamos a ir hacia el otro lado. Entonces traigo la pierna y continuamos. Inhalo. Sé que es bien intenso, entonces cada uno hace lo que puede. Si nos cansamos, frenamos un instante, respiramos. Pueden tomar un poquito de agua también, si donde están hace mucho calor. Acá me muero el calor. Y ahora todos con la pierna izquierda arriba, ¿sí? Arriba izquierda estabilizo, alineo, activo, me observo, acecho, ejerzo fuerzas, fuerzas opositoras, la mano empuja la rodilla, la rodilla empuja la mano, se activa mi centro, levanto el puño de la mano izquierda y la cambio, inhalo, voy hacia atrás, exhalo, inhalo, y de nuevo, noten cómo cada lado cambia, en este caso el equilibrio, el balance, la fuerza, cada lado es tan diferente eso, que la rodilla no se pase la, la, en los tobillos por favor, y cuando bajamos eso es lo que más lastima a las gente que va a los gimnasios cuando bajamos acá, esta rodilla no tiene que pasar el tobillo tengo que quedar ahí, justo en línea esa es mi ancla base ósea primero para que los músculos trabajen como corresponde eso, súper maría súper alineado, eso, perfecto y ahora detengo hacia atrás vamos con la pierna izquierda, detengo hacia atrás, manos en el centro de poder, respiro, la rodilla casi que toca el piso pero no lo toca y el cuerpo se va para atrás encontrando ese eje entre coxis, pelvis, coronilla, sacro, ahora inhalo y estiro, elevo las piernas, el talón de atrás queda para arriba, bien estiradas esas piernas fuertes, exhalo y desciendo, inhalo y subo, no tengo que cambiar la respiración, cuando inhalamos estamos subiendo, y al exhalar estamos bajando. Entonces noten la diferencia. Cómo se siente. Qué les resulta mejor. La última vez. Inhalo, estiro. Giro. Alineo las piernas. Me van a quedar un poquito más separadas. Apuntando hacia afuera. Inhalo, elevo brazos. Cargo la energía ahora en del cosmos. Cierro en puños. En este gesto de poder que estuvimos viendo la práctica anterior. Tratconi o Kinam lo llevo al centro de mi pecho y exhalando entro en una sentadilla profunda con piernas separadas y acá nos vamos a quedar cinco respiraciones nasales de cada uno desciendo bien y cada uno hasta donde se pueda con la espalda erguida, <ríe> sé que es bien cansado pero vuelvo a repetir, cada uno hace lo que puede, las prácticas del norte suelen ser bastante fuertes para nuestras piernas, mantengo ese centro, cinco respiraciones de cada uno cuando cada uno termine, simplemente estira sus piernas y libera los brazos. Cinco respiraciones nasales de cada uno. Estando en este acecho, sin juzgar, sin la queja, sin la mente que reacciona. Despertándose en agua, en observación. Cuando ya finalizamos, estiramos. Y ahora estamos preparados para nuestra primera postura del rumbo norte. Vamos a empezar con el jaguar, acechando nuestros límites. Entonces, piernas al ancho de caderas o un poquito más. Deditos de los pies apuntando hacia adelante, las, las rodillas con los segundos dedos de los pies en línea. Vamos a inhalar, elevar los brazos hacia el cielo, elevar los talones hacia el cielo, activar esos tobillos llevando el peso sobre los metatarsos de los primeros dedos. Y al exhalar, vamos a empezar a flexionar las piernas, descender talones y vamos a ir flexionando los brazos, llevando con las palmas, mirando hacia el frente y cerrando los dedos haciendo una garrita como de tigre justamente o jaguar, ahí. Los, mis dedos, lo muestro de costado, se apoyan la falange sobre la almohadilla y saco esa almohadilla para afuera, en vez de que esté ingresada, saco la almohadilla y apoyo los deditos, es como si acá hubiera un piso, pudiera apoyar. Eso, y ahora se proyectan los codos en la misma línea que los hombros, me siento, espalda erguida, coxis hacia la tierra. Entramos en la postura de Tequani, Jaguar, Balam. Acecho y devoro mis propias debilidades. Cierro los ojos. Entro profundo en la postura y acecho y devoro mis propias eh, debilidades. Acecho y devoro mis propias debilidades. Encontrar el límite es el primer paso para trascenderlo. Inhalo y estiro las piernas. Arriba. Bajo las palmas a los lados del cuerpo. Estiro los dedos. Vamos a ir dos veces más. Inhalo y elevo brazos. Arriba talones. Peso sobre los metatarsos de los dedos de los pies, los primeros deditos. Exhalo. Empiezo a colocar mi macho manas. Empiezo a descender. Entro en una sentadilla hacia atrás en la postura del jaguar. Es como un jaguar. A punto de saltar, acechando y devorando sus propias debilidades. Los codos a la altura de los hombros, al ancho y a la altura de los hombros. O sea que los codos miran para adelante. Las garritas hacia adelante, centro activo y desciendo. Acecho y devoro mis debilidades. Eso, codos más arriba, Oscar. Codos arriba, a la altura de los hombros. Eso, que trabajen los hombros. Eso es pecho abierto. Inhalo, estiro piernas, exhalo, bajo brazos. Por última vez, inhalo, elevo brazos, elevo talones. Acá primero estamos estirando todo el cuerpo, creando este espacio y por la cara posterior del cuerpo también. Copsis hacia la de la coronilla hacia el cielo, me estiro. Exhalando, comienzo a entrar en la postura del jaguar. Acecho y devoro mis habilidades, reconociendo esta herencia animal. Las posturas del norte viajan a través de las herencias que nos fueron implantadas, que el mundo nos implantó. Acecho y devoro mis propias debilidades. Comenzamos con esta fortaleza para nuestra práctica. Y ahora, en vez de subir, abro los ojos y apoyo esas garritas en la tierra. Apoyo esas garritas en la tierra. Se lleva ahí. ahí. Glúteos hacia atrás, rodillas alineadas con tobillos. Y si puedo, desde garritas, y si puedo, doy un saltito hacia atrás. Entro en postura de cuadrupedia y apoyo rodillas. Y vamos a hacer ahora cinco saltitos, si es posible, ¿eh? Si no, pierna y pierna. Sujeto el abdomen, saltito hacia adelante. Jaguar, de tecuani. Manos al piso, saltito hacia atrás. Jaguar. Apoyo rodillas al piso. Eso, saltito hacia adelante, apoyo manos, saltito hacia atrás, apoyo manos, perdón, apoyo pies, saltito hacia adelante, por última vez salto hacia atrás, apoyo rodillas y por última vez saltito hacia adelante, tecuani, eso, eso es, inhalo y me pongo de pie, tiro todo el cuerpo, eso y sacudo, sacudan, sacudan, aflojen. Por eso es tan necesario todo este calentamiento, esta movilización articular. Así nuestro cuerpo nunca se lastima, siempre con respeto y amor a nuestra práctica, a nuestro cuerpo. Sacudo todo y ahora sí podemos colocar nuestro tapete para pasar al suelo a través del círculo energético. Vamos a flexibilizar la columna, relajar un poco, bueno no tanto, y pasamos al suelo. Entonces, cada uno tome su tapete o mat. Y nos vamos a parar al comienzo del tapete. O sea, que nos tiene que quedar tapete por delante. Semi flexionamos las piernas, recuerden siempre su alineación óptima. Estemos ahí en el acecho de nuestras piernas y pies. Tomo esa energía de la tierra, coloco las manos en mi centro de poder. Y llevo las palmas y los puños apuntando hacia arriba. Porque voy a abrir los dedos y se va a empezar a hacer la, la apertura de mi candado energético. A medida que voy abriendo los dedos, voy orientando primero mis coxis y mis isquiones hacia atrás. Es lo que primero se abre. El hueso púbico se aleja del ombligo. Luego continúo arqueando toda la columna. Y exhalando, empiezo a cerrar desde la base también. Desde coxis, isquiones, pelvis. Voy recogiendo esa energía. Inhalando, la prendo hacia arriba, hacia el cosmos y exhalando, cae como agua, como una cascada hacia la tierra, redondito. Arrastro esa energía por el piso. Arrastro esa energía por mis piernas, rozando los costados de mis piernas, tocando con dedos activos. Y exhalo y deposito en mi centro otra vez. Inhalo y abro. Exhalo, cierro desde la base de la columna, la columna serpentea. Luego inhalo, estiro, exhalo, caigo, inhalo, recojo nuevamente. Recuerden que la cabeza es la continuación de la columna, sigue los movimientos que mi columna está realizando. Al inhalar abro, al exhalar cierro, al inhalar estiro, hombros bajitos y al exhalar caigo redondito hacia la tierra recojan esa energía, rocen sus piernas con sus dedos por los costados de sus piernas hasta depositar esa energía eso, y ahora les invito a que si están cómodos, cómodas cierren los ojos y fluyan con el movimiento al inhalar abriendo al exhalar cerrando, recogiendo respirando, redondeando luego la columna mano sobre la pierna Eso. Lo que sí relajen sus hombros, ¿eh? no dejen que los hombros suban. Siempre que estamos recogiendo se mantienen esos hombros bien bajitos. Inclusive cuando estiro los brazos los hombros están bajitos. Y ahora el siguiente vamos a caminar con las manos sobre el piso hacia adelante para pasar a la postura de cuatro apoyos. Cuando sus manos toquen la tierra entro en postura de cuatro apoyos. Acá como realizamos casi todas las prácticas, trabajamos primero estabilidad escapular, vamos a movilizar. Al inhalar voy a permitir que mi pecho ingrese entre medio de mis homóplatos, activando el abdomen, y al exhalar voy a empujar, creando espacio entre los homóplatos. Entonces al inhalar ingreso, al exhalar empujo. Al inhalar ingreso y al exhalar empujo. Y acá recuerdan los dedos de sus manos súper activos no aflojen las manos, las manos tienen que conectar con el antebrazo para proteger nuestras muñecas, los codos tienen que ir hacia atrás, la cabeza seguir la línea de la columna, estar abrazando con sus costillas su abdomen, es solo movimiento dorsal, no muevan las, cervicales por ahora, eh, las lumbares por ahora. eso, y después cuando puedan le voy a pedir a Paloma y Alejandra que bajen un poquito su cámara porque ahora vamos a trabajar mayoritariamente sobre el piso así las puedo seguir viendo como que si no se me, se me expande el eje <risa> eso, gracias entonces, ahora una vez que eh, estamos exhalando empujando, detenemos el movimiento y ahora vamos con toda la columna al inhalar sacamos Coxis, isquiones, empiezo a arquear, arquear, arquear, arquear, por último la cabeza, arco en la columna. Luego puedo empezar desde los piecitos, empiezo a redondear para generar una especie de montaña en la columna. Finalizan la cabeza, empiezan el coxis y otra vez a inhalar, abriendo, siempre empujando hacia el cielo, me estiro y luego exhalando, redondeando redondeando, lo hacemos a sea dos veces más, lento, vértebra, vértebra, y ahora sí, el movimiento es de toda nuestra columna, empezando en el coccis y finalizando en la cabeza. Eso, ahí Paloma adelanta un poquitito más tus manos para quedar bien cuadrada, eso, ah, perfecto Oscar, ahí te corregiste solo, <ríe> muy bien, muy bien. Está perfecto, esa tensión, ustedes que tomen conciencia ahí de sus alineaciones y ahora cuando finalizamos de exhalar, detenemos los movimientos, dejamos la columna neutral y vamos a empezar a intercalar, vamos a estirar nuestro brazo derecho con la palma mirando hacia el costado y nuestra pierna izquierda el pie está alineado con la cadera, no lo levanten más que la cadera lo no necesario y tan flex salón hacia afuera, dedos hacia la tierra. Y ahora lo que vamos a hacer desde acá, esto sería el inhalar. Y ahora al exhalar, abro ese brazo en diagonal hacia la derecha y la pierna en diagonal hacia la izquierda. Inhalo, vuelvo al centro, cierro, exhalo, apoyo, mano y rodilla, si es posible al mismo tiempo. Y vamos con el otro lado. Inhalo, despego, brazo izquierdo, pierna derecha. En una línea, exhalo, abro una diagonal, ambos. Es como si me atravesara una cruz. Luego, inhalando, me estiro otra vez hacia adelante y hacia atrás con la pierna. Exhalo, apoyo rodilla y brazo y continúo. Cambio, inhalo, exhalo, abro. Inhalo, estiro, exhalo, apoyo. Y continúo con el otro brazo y la otra pierna. Lo empiezo a hacer de manera dinámica. Tomen en cuenta esta alineación. Todo el tiempo estamos empujando arriba. Cuando estoy sacando un pilar, que vendría a ser un brazo, me doy cuenta de que el, del que queda, tiene que empujar para sostenerse. No tengo que estar colgando sobre los hombros, eso nos va a lastimar, siempre estamos hacia arriba activando. Ya estamos preparando para la siguiente postura del rumbo norte, pelotero, colama, para ahora reconocer nuestras herencias sociales. Ahora vamos a detener con el brazo derecho y pierna izquierda hacia atrás, cada uno cuando esté con su brazo derecho y su pierna izquierda va a detener. Vamos a abrir en una diagonal. Y ahora vamos a levantar el peso del cuerpo en una zancada lateral. Esa pierna que se abrió a la izquierda se apoya de costado y elevo los dos brazos. Lo voy a mostrar de frente para que se vea, quedaríamos así. Formamos un cuadrado con nuestras piernas. La pierna se abre de costado. Esto que estuvimos trabajando cuando estaban de pie, ¿recuerdan? Es lo mismo, pero estando de rodillas. Entonces hay una línea donde están mi rodilla, mi talón y mis dedos Formando un cuadrado Voy a colocar este macho-mana de Pioteot al centro del pecho Cierro los ojos Escucho mi corazón, mi respiración para preparar el intento Para ser el jugador del juego de la existencia Ese es el hermoso intento de esta postura soy el jugador del juego de la existencia y desde acá vamos a comenzar a entrar en esa postura. Abro los ojos y ahora vamos a estirar nuestro brazo izquierdo hacia la izquierda hacia el lado que está la pierna y vamos a crear esta extensión bien amplia de nuestra muñeca apuntando los deditos hacia abajo, la palma hacia el cielo y la otra mano queda apoyada ahí en el corazón. Y ahora vamos a empezar con el movimiento, el desplazamiento de nuestra cadera. Voy a inhalar al centro y al exhalar voy a llevar el mentón por arriba de mi hombro derecho y voy a desplazar mi cadera derecha hacia la derecha. Es un desplazamiento cortito, es como si de la cadera tuviera un hilo que me jalaran hacia el costado y se me desplaza levemente la cadera. No necesariamente significa que se me corre todo el cuerpo, sino que mi cadera cambia de eje. Es muy cortito el movimiento, es muy sutil, pero entonces, cuando miro para el costado, exhalando, empujo, inhalando, vuelvo al centro. Inhalo, al centro, exhalo, desplazo, cadera. Inhalo, al centro, exhalo, desplazo, cadera. Este movimiento como representando ese juego de pelota, como si empujara la pelota con la cadera. Eso, y la mano bien estirada, está en esta extensión, los deditos al piso. El brazo eh, también bien estirado. En este caso, el pelotero es el guerrero, el campo de juego es el universo, y la pelota es la fijación de nuestra atención. Soy el jugador del juego, de la existencia. Ojo, María, que mira, ahí te acabo de ver, tu pierna, en vez de estar para adelante, flexionada, está bien abierta hacia el costado. Es como si tuvieras una placa acá, como si te pusieras contra una pared y tuvieras que abrir la pierna para el costado. Eso, ahí va. Ahí va, y el brazo también está el costado. La otra mano al centro del pecho. Ahora, cuando venimos para el centro, vamos a detener. Llevo otra vez esa mano al corazón. Perfecto. Cierro los ojos. Vuelvo a esta calma, vuelvo a mi centro. Vuelvo a reconocer ese Nahual, esa esencia divina dentro de nosotros. Y ahora despacito, abriendo los ojos, vamos a salir de la postura tal cual entramos. Con esa misma conciencia y esa misma calma. Entonces, la mano izquierda es la que se va a ir apoyando a la tierra como entramos. Y la mano derecha se va a abrir en la diagonal junto con la pierna izquierda otra vez en la diagonal. Luego inhalando voy a estirarme, voy a quedar en una sola línea. Y luego exhalando voy a apoyar hacia la tierra para quedar completamente alineada otra vez. Tal cual entro. Desarmo y ahora vuelvo a lo mismo con el otro lado. Inhalo, estiro brazo izquierdo y pierna derecha en una misma línea, sujeto el abdomen. Exhalo y abro en una diagonal. Mantengo, sientan esa fuerza desde el centro del cuerpo. Y ahora inhalando, empujo y hago la zancada lateral con la pierna derecha en este caso. Estiro los dos brazos hacia la tierra, alineo y bajo las manos al centro del pecho otra vez. Si quieren, antes de cerrar los ojos, miren sus líneas. Porque a veces el cuerpo, cuando estamos recién empezando, no se puede alinear solo. Necesito poder verme. Entonces chequen que estén la, la rodilla, el talón y el pie en la misma línea. Chequen que estemos dibujando un cuadrado entre ambas piernas. Hombros alineados, relajados, cierro los ojos. lama ajpok, en maya, si no me equivoco. <ríe> sí, está bien, ajpok. Soy el jugador del juego de la existencia. Y empieza el movimiento. Vamos a estirar nuestro brazo derecho, extensión de muñeca, deditos apuntando hacia el piso. Y ahora voy a inhalar al centro y al exhalar, cuando llevo mi mentón por arriba de mi hombro izquierdo, desplazo la cadera, es un movimiento cortito. Sientan que no quiero ni para adelante ni para atrás, quiero ir directo para el costado. Van a notar como también el abdomen y ese centro se activa inhalo yendo al centro, y al exhalar cuando miro para el costado, exhalo, y ahora vamos a hacer de nuevo esto de cambiar la respiración, quédense con la cabeza para el costado, inhalo en el costado, y cuando exhalo vuelvo al centro, inhalo hacia el costado, muevo la cadera, exhalo, vuelvo al centro y perciban si esto les produce alguna diferencia a nivel cambio emocional, cambio mental cambio físico acecho, observo estamos observando cosas sutiles sensaciones sutiles y ahora, cuando la cabeza vuelve al centro por última vez Vuelvo otra vez a colocar la palma, la mano sobre el corazón, sobre el pecho, cierro los ojos, me reconozco, perciban esas pulsaciones, perciban su corazoncito, cómo está latiendo aquí y ahora, y salimos igual que ingresamos en la postura, abro los ojos, ahora se va a apoyar la mano derecha primero en el piso, Luego estiro brazo izquierdo hacia la diagonal, pierna derecha hacia la diagonal. Luego estiro en una sola línea a largo columna y exhalando apoyo en postura de cuadrupedia. Vamos a separar las rodillas el ancho del tapete. Juntamos los dedos de los pies por detrás y llevo glúteos hacia atrás, apoyando los talones en la tierra, los empeines, perdón, en la tierra glúteos hacia atrás, inhalo, abro el pecho y al exhalar relajo la cabeza si llego hacia el piso, si no llega la cabeza no pasa nada, no hay problema, pero los glúteos bien pegaditos hacia atrás, así se relaja toda nuestra columna, en esta pequeña apertura de caderas relajen sus ingles, aflojen ahora sus bracitos, pueden apoyar los codos más cerca de ustedes para que los hombros se vayan hacia atrás se puedan aflojar hacia la Tierra ofrendando ese corazón ahora hacia la Tierra, la mente hacia la Tierra preparándonos para la siguiente postura del rumbo norte, la reverencia justamente este acto tlalcua de la representación de besar la Tierra en ese reconocimiento de nuestra herencia cultural ahora descansen, respiren profundo Y ahora despacito retomamos la postura de cuadrupedia, alineen, muñecas debajo de hombros, dedos súper activos y separados, rodillas debajo de caderas, vamos a preparar para la alcua. Inhalando nos vamos reincorporando vértebra a vértebra hasta quedar sobre nuestras rodillas y vamos a liberar la pierna derecha por delante. Y ahora este cuadrado que habíamos dibujado antes de manera lateral, lo hacemos de manera frontal, chequeen que su rodilla quede arriba del tobillo y la cadera por arriba de la rodilla contraria. Estamos dibujando siempre cuadrados, siempre líneas. Inhalo, elevo ambos brazos hacia el cielo, alineo la columna, sujeto mi centro y levanto el talón del pie derecho, del pie que está por delante. Vamos a preparar nuestro centro para la postura. Voy a inhalar. Y al exhalar en un suspiro voy a levantar la pierna derecha todo lo que pueda. Inhalo, levanto. Como que quiero acercar mi muslo hacia el abdomen. Inhalo, levanto. Puedo apoyar acá el talón otra vez. Luego levanto talón, inhalo, levanto. Apoyo talón otra vez. Levanto talón, inhalo. Sirve hacer este movimiento de levantar talón, bajar, levantar porque... Van a notar ahora en la postura que vamos a entrar la fuerza que va a tener que hacer nuestro pie, nuestro talón y nuestro tobillo. Entonces, lo muestro de cerca, preparen, levantando el talón primero, levanto la pierna, bajo talón, levanto talón, levanto la pierna, bajo talón, y así. Y en ese suspiro, ese, me permite que cuando exhalo, se activa mi abdomen, el diafragma sube, presionando los pulmones, conectando. Por última vez. Eso, y ahí detengo. Vamos a entrar en la postura. Otra vez llevo las manos hacia mi pecho. Y desde ese reconocimiento de este corazón divino, vamos a hacer nuestra prenda ahora en un gesto de maíz. Sentry. Vamos a poner la palma derecha abajo y la palma izquierda arriba. Y desde ahí... Voy a apoyar los deditos de los pies por detrás y voy a deslizar mis caderas hacia atrás. Es como que estoy acá en 90 grados y ahora deslizo mis caderas hacia atrás. Y empiezo a abrir este gesto del maíz hacia adelante hasta que se separan mis muñecas, se separan los brazos. Acá ya estamos en la postura de la reverencia y ahora como reto y desafío el que quiere y el que pueda arriba la rodilla 5 centímetros del piso sujetando toda la postura desde ese centro, desde esa fuerza que estuve construyendo a lo largo de toda la práctica. Desde ahí sujeto la postura y ahora al inhalar abro los brazos separo que sea para bien y que sea para todos y al exhalar juntos, cierro inhalo, abro que sea para bien, que sea para todos, exhalo, cierro, inhalo, abro. que sea para bien, que sea para todos, apoyo la rodilla si estaba arriba y llevo nuevamente ese gesto hacia mi corazón y ahora la mano derecha queda en cruce y la mano izquierda se apoya hacia la tierra y desciende la cabeza entrando en este gesto de reverencia, relajo acá, la cabeza, está bien activo el hombro sujetando el cuerpo, el centro. Cierro los ojos y conecto ahora este sentir del corazón con la mano derecha y el sentir hacia el piso, hacia esa conexión con la tierra, con la mano izquierda. Manteniendo este intento de que sea para bien y sea para todos. Es este reconocernos como seres en comunidad, Reconocer nuestra herencia cultural. Somos seres sociales. No somos sin un otro que nos haga percibir nuestra existencia. Que todo lo que hagamos sea para bien y sea para todos. Que cada paso que demos sea para bien y sea para todos. Desde el corazón. Desde ahí, lentamente, nos vamos reincorporando, suave, lento. Vuelo con esa mano sobre el corazón. Vuelve esa pierna, quedo de rodillas. Pasando por esta postura del devoto también, que ahora vamos a volver. Libero ahora la pierna izquierda por delante. Y vamos a la misma preparación. Chequeen primero sus 90 grados, su cuadrado entre las piernas. Inhalo, estiro los brazos hacia el cielo, alineo la columna, alineo el centro, coxis hacia la tierra. Coronilla hacia el cielo. Levanto el talón. Y desde acá inhalo levanto la pierna apoyo el talón inhalo levanto la pierna eso van a notar que el, el cuerpo es como que se me quiere ir para el costado o se quiere tambalear todo y de ahí viene nuestra fuerza para eso preparamos con esta postura primero porque de ahí viene esto de que quiero sostener mi cuerpo desde el centro se va a mover pero que se mueva lo menos posible entonces levanto el talón preparo, inhalo levanto pierna y luego apoyo otra vez y apoyo talón, vamos por última vez, apoyo ese talón, manos al centro del pecho y ahora va a venir la derecha, la palma derecha por arriba de la palma izquierda, apoyo deditos del pie de atrás, desplazo mi cadera hacia atrás, ya me voy preparando desde mi intención, que sea para bien y sea para todos y desde ahí ofrendo en este gesto del maíz de abundancia, la vida, la siembra y luego el que puede y quiere va a levantar su rodilla atrás, inhalando, abriendo, que sea para bien y para todos, exhalo, cierro, No noten cómo cambia la fuerza en la postura cuando levantamos la rodilla, por eso es un desafío, es un reto el que quiera, el que no puede no hay problema, abro separo los brazos, exhalo cierro estos brazos, esta separación también representa los dos planos. El plano de lo ascendente, de lo divino, luego el plano del Big Plan y en el medio nosotros como conectores. Nosotros como responsables de tomar conciencia de esos dos planos. Cierro bajo la rodilla, traigo otra vez hacia mi centro, hacia mi corazón. Y ahora la mano derecha se apoya hacia el piso, la mano izquierda queda hacia el corazón y relajo la cabeza en gesto de reverencia. Que sea para bien y sea para todos. L'O'L'Om Tlal'Qua. Que sea para bien y sea para todos. Y ahora lentamente desde aquí vamos a ir reincorporando la columna, vértebra a vértebra. Nos quedamos sobre nuestras rodillas con este gesto. Vamos a cruzar el, pie, el tobillo izquierdo por arriba del tobillo derecho. Vamos a juntar levemente nuestras rodillas, más o menos que queden al ancho de las caderas. Manos al centro del pecho, columna larga, cierro los ojos. Vamos a hacer nuestro descansito acá, en esta postura, donde cada uno va a realizar ahora 13 respiraciones nariz-nariz. Sientan que por el centro de su cuerpo, atravesando toda su médula ósea, es como si fuera una caña, acá. Siempre digo algo parecido, porque la caña tiene esa habilidad de estar erguida, pero no es rígida, es flexible con el viento pero es erguida, entonces vamos a procurar que nuestra columna sienta eso. Estoy erguido, conecto mi coxis con mi coronilla, pero no hay rigidez, hay espacio, hay fluidez. Cada uno cuente sus 13 respiraciones, nariz, nariz, 13 respiraciones. Es su propio ciclo, cuando cada uno finalice va a entrar en postura de descanso para que me pueda dar cuenta llevando glúteos hacia talones, pero no se apuren cuenten ese ciclo, finalicen ese ciclo de 13 respiraciones Escuchen, reciban y observen esas sensaciones sutiles. Acechen el desarrollo de ese Nahual, la aparición de ese Nahual. Cuando ya van entrando en la postura de descanso, ahí sí es momento de relajar el abdomen hacia sus piernas, de hacer respiraciones bien profundas, bajas, masajeando el abdomen, masajeando la columna baja. Vamos a relajar. Y despacito, inhalando nos vamos a ir reincorporando vértebra a vértebra para quedar sentados sobre nuestros talones. Primero y luego, desde fuerza de piernas y el centro, levantarnos para quedar otra vez sobre nuestras rodillas. Vamos a preparar el cuerpo para la postura del devoto, de owa. Entonces, vamos a colocar nuestros, nuestras manos por detrás, con nuestros pulgares, por la zona media-baja de la espalda, cerquita de la zona lumbar, y el resto de los dedos sujetando por los costados hacia adelante. Vamos a orientar el coxis hacia la tierra, el hueso público, bien cerquita del ombligo, y ahora los movimientos van a ser otra vez desde la parte alta del cuerpo. Esta zona va a quedar acá, fija. Apuntando pelvis hacia adelante. Y lo que voy a realizar es, cuando inhalo, giro los hombros hacia abajo y hacia atrás. Pego los homóplatos y haciendo ese arco dorsal, me habilita el arco cervical sin lastimarme. Entonces, cuando inhalo, voy a marcar esta apertura. Y cuando exhalo, voy a volver otra vez hacia el frente. Entonces, otra vez, inhalo, abro. Exhalo, cierro. Y cada vez lo voy a ir haciendo más profundo, hasta donde sienta que mi cuerpo me permite... Ir arqueando, pero recuerden que todo es en orden con nuestra columna. Tengo que prepararlo desde la parte baja primero, desde mis dorsales, para que me permita que mi cabeza también se pueda ir hacia atrás. Nunca es solo desde la cabeza, nunca. Toda mi columna se prepara hacia atrás para habilitar a que mi cabeza vaya hacia atrás. Y cada uno lo va haciendo más profundo en base a las repeticiones. Y en base a su propio cuerpo, sin lastimarlo, con mucho respeto por ese cuerpo. Vamos volviendo. A y a deshacer. Luego detengo. Y ahora vamos a colocar los brazos otra vez por el centro en este gesto de Yolteot. Creo que antes estaba diciendo ya el tema, pero es el tema. Bueno, eh, entonces, cruzo, cierro los ojos, y ahora vamos a probar, vamos a intentar, si, si no, no me genera confianza, no lo hago con los ojos cerrados. Si puedo compenetrarme y estar en introspección con ojos cerrados, lo intento, cerrar los ojos y luego empezar a ofrendar. Mi corazón hacia el cielo, ir llevando mi pecho hacia arriba, la cabeza hacia atrás, entrando en esta postura del teoba, del devoto. Recuerden que su pelvis viene para adelante y es la parte alta del cuerpo la que se abre. No hay necesidad de comprimir sus lumbares, no hay necesidad alguna. De hecho, aunque el cuerpo se abra, aunque sea un poquito hacia arriba, ahí ya estamos. Cada uno hasta donde pueda, nos quedamos un ratito. Y vamos a este intento de la postura, entrego la totalidad de mi existencia. Entrego la totalidad de mi existencia. Inhalando, suavecito vuelvo. Exhalo y alargo la columna, tomo espacio, vamos a ir dos veces más y cada uno vale más profundo en cada intento. Por favor, con mucho respeto y conciencia por su cuerpo. Recuerden que no es desde el ego, hagan, hagan lo que sientan que es saludable para ustedes. Vamos a entrar profundo otra vez, inhalo, voy arqueando primero la parte alta del cuerpo, preparo y luego voy yendo hacia atrás, ofrendando la totalidad de mi existencia. Inhalando, voy volviendo, alargo la columna, se enciende la parte posterior del cuerpo, y vamos por última vez. Voy profundizando cada uno hasta donde sienta, hasta donde pueda. sienta que hay contacto con sus dedos pulgares, como haciendo ese cierre de manos sobre el pecho. Y cada uno ofrenda la totalidad de su existencia. Y lo vuelvo. Y ahora despacito, suave y muy lento. Voy a llevar los glúteos hacia atrás, me voy a sentar. Y desde el abdomen voy a ir apoyando hacia mis muslos. Como un libro me voy cerrando. Desde el abdomen hacia muslos. Y ahí relajo hacia el piso. Primero estiro los brazos, alargo toda la columna. Y luego de que hice eso un ratito, lleven los dorsos de sus manos, la parte de atrás de sus manos, por detrás de su espalda baja, y en el huequito entre costillas y caderas, ahí dejamos pegados los dorsos y dejamos caer los codos. Y acá nos aflojamos, relajamos, por completo, relajamos. Nos queda solamente la última postura, vamos a hacer solamente la preparación, no se preocupen para que el cuerpo se vaya adaptando a las posturas, vamos a hacer la preparación para una postura del centro. Acá descansamos, relajo, suelto. Y ahora inhalando, vértebra a vértebra, nos vamos a ir reincorporando. Quedamos sentados sobre nuestros glúteos. Espalda erguida. Acá vamos a levantar un poquito y para ingresar los glúteos, así el boxe queda apuntando hacia la tierra y no me queda saliendo hacia afuera. Sino que apunte ahí hacia la tierra, a línea columna. Vamos a llevar ahora los antebrazos a la altura de los codos. Cierro las manos en puño ahora con los pulgares por fuera y empiezo a hacer círculos con las muñecas. Círculos con las muñecas. Hago semicírculo con la cabeza, o sea, medio círculo. Voy a dejar que caiga el dentón. Y hago con la cabeza hacia un lado, bordeando, y luego hacia el otro lado, bordeando también. Sin completar el círculo. Serían medio círculo con la cabeza y círculos completos con los puños. Así preparo la musculatura de las manos, brazos, dedos y también articulaciones muñeca Ahora, detengo el movimiento cuando paso por el centro. Abrimos las manos, abrimos los dedos. Y hacemos hacia el otro lado, la rotación ahora interna con las muñecas. Y con la cabeza voy a levantar, alineando con el resto de la columna y voy a mirar, rotando hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Así, tenemos bien disponible nuestro cuello. tiene que ser dinámico los movimientos porque es para calentar, no es para relajar todavía. Llevo ahora la cabeza hacia el centro y acá, atención, como hicimos al principio de guardar nuestros dedos pulgares y encerrar, ahora coloco las manos de esta manera y lo que voy a hacer es estirar y traer, estirar y traer. Van a notar cómo se estira acá toda esa parte de la zona de los extensores de los pulgares. Y ahora con la cabeza sería mentón hacia el pecho, hacia arriba y abro un poquito la boca. Mentón hacia el pecho, hacia arriba y abro un poquito la boca hago como ese juego, eso, un poquito nomás, no es necesario subir tanto la cabeza, perfecto, y aflojo, suelto, abro, cierro, abro, cierro, esto por favor si después quieren practicar cualquier postura en su casa, si vamos a trabajar esta postura que vamos a hacer ahora, siempre calentamos nuestro cuerpo, sobre todo nuestras manos y muñecas, Podemos tener una pared cerca si lo necesitamos o unos bloques. Lo voy a mostrar primero y luego lo vamos a realizar. Vamos a hacer solo la preparación para la postura de la raíz. Es una postura que es invertida. La idea es quedar como en una especie de parado, parado de manos. Pero vamos a hacer solo la preparación del balance y fuerza sobre brazos. Haciendo lo que en yoga se conoce como la postura de Bakasana o el cuervo. Acá le decimos la preparación para la raíz. ¿Sí? Entonces... Es fundamental, acá ya nos vamos a levantar y vamos a colocar nuestras dos manos bien amplias, súper, súper abiertas al, al, a la tierra. Y vamos a colocar los codos siempre hacia adentro, apuntando hacia nosotros. Porque si los abro se me, se me puede abrir la postura y me puedo caer hacia adentro. El que no tiene mucha confianza también puede poner un almohadoncito debajo de su cabeza por si piensa que se va a caer. Pero no tengan miedo porque la idea es mirar para adelante no mirar para abajo. Entonces, Levanto mis caderas, levanto mis talones, así llevo mis caderas bien, bien, bien arriba y voy a colocar mis rodillas entre mis axilas y los tríceps para que se traben en el músculo del tríceps. Apunto luego mis codos hacia adentro, voy llevando el peso hacia adelante. Y aquí no entren de una, voy a levantar primero un pie y luego el otro pie. Y ahí voy a tratar de ir elevando, elevando, elevando, elevando cada vez más, acercando las rodillas hacia mi centro. Entonces tiene que ser de a poco, es un pie y luego el otro. Si esto igual no me sale, lo que vamos a hacer es colocarnos contra la pared, que es mucho más fácil, apoyo las manos, levanto talones, hago lo mismo, y lo que hago es, coloco rodillas, y lo que voy a hacer es apoyar bien la pared, mantener, mantener, mantener, cuando pueda estar apoyo el otro pie. Y eso me va a sujetar y me va a ayudar muchísimo. Y si no tengo una pared cerca, bloquecitos. Vamos a ir, con, con una prueba está bien, con que levanten un piecito es, es, es perfecto, es ideal. Recuerden que, sobre todo si es la primera vez que lo hacemos, las posturas invertidas no son necesarias de hacerla a la práctica, se construyen con el tiempo, cada mínimo avance ya es un avance. Eso es, genial, paloma imperfecto perfecto. ¿eh? La mantenés de ratito, soltás, aflojás y la vuelves a realizar. Genial ahí, María, con la pared, pero tiene que estar el contacto con tus codos. Porque el pared lo que te hace es el sustento, pero el apoyo principal es rodilla, cerquita de tu axila y tríceps. En esta área de acá, justo detrás del tríceps y la axila es un buen apoyo para que la rodilla se trabe. En este caso yo me iba resbalando porque soy toda transpirada y eso sucede, pero a ver si tienen una, una toalla cerca. Les recomiendo que se te creen sudor porque sí, eso nos hace resbalar un montón. Entonces si no tenemos sudor es más fácil trabar y con confianza de llevar el peso del cuerpo hacia adelante, con confianza de poder levantarse, erguirse, en esta idea de que las posturas del centro cambian nuestra percepción, representan esta habilidad de ensoñar, de cambiar nuestro enfoque, darnos vuelta, también es una especie de muerte, desafiar nuestros miedos, nuestros desafíos, es un ratito más que lo probamos y luego aflojamos, ¿eh? no hay ningún problema. Si tienen almohadones o bloques, también sirve para elevar un poquito los pies y empezar a subir desde más arriba. Ahí súper Alejandra probando con el vidrio, esa Me encantó. Está muy bien, está muy bien. Ya que lo intenten, de verdad que siéntanse, eso, ahí va Oscar, perfecto. Ahí mira, sabes qué? Te está yendo para adelante porque está llevando la cabeza para abajo. En este caso, es de los únicos casos que tu columna está yendo para adelante pero tu cabeza quiere mirar para arriba. Porque de esa manera balanceas. Si acá solo te quedas mirando para abajo, tenés chance de que se te vaya el cuerpo. En cambio, si estamos acá arriba y tu peso está yendo para adelante, pero tu cabeza va para arriba, balancea y puedes empezar a empujar, a empujar y a crecer un poquito más. Esa sería como la idea, la cabeza crea como ese pequeño balance. Esto es para construir la fuerza para que con el tiempo, con mucho tiempo, podamos hacer el paro de manos. Lo intentamos una vez más cada uno y ya ahora sí vamos a empezar a entrar en la calma y en la relajación. Está perfecto. Después si cualquier cosa me quieren preguntar algo, lo, los puedo ayudar con alguna duda o con lo que sea. Pero no fuercen demasiado sus muñecas. Recuerden que los dedos cumplen un papel fundamental. Eso. Listo, descansamos, vamos a quedarnos ahora sentados sobre nuestras rodillas. Y ahora el estiramiento sí lo vamos a hacer un poco más lento y más profundo. Vamos a agarrar con la palma de la mano izquierda todos los dedos de la mano derecha. Podemos dejar el pulgar afuera y lo que vamos a hacer es profundizar esa extensión de la muñeca. No extendemos el codo. Esto nunca, porque hay gente que es muy laxa en las articulaciones y la hiperextensión de codo, a la larga me lastima. Entonces siempre dejo una mínima microflexión en el codo para que la extensión venga desde la muñeca. Eso, ahí. Y el pulgar en este caso lo dejamos aparte porque lo vamos a estirar de una manera que es práctica a nivel anatómico para el pulgar. Luego cambio, giro la palma. Ahora acá sí puedo ingresar el pulgar dentro de la palma y hacia adentro. Eso. Ojo, Oscar, el resto de la postura también es importante, espalda erguida, solo estiro el brazo, ya acá no encorvamos, mantenemos ese pecho abierto y aflojo, suelto y ahora el pulgar lo voy a llevar con el resto, de, o sea con la mano izquierda, el resto de los dedos apuntando hacia adelante, lo voy a llevar lo más hacia atrás que pueda y hacia afuera, sería como esto, lo llevo hacia atrás y luego hacia afuera. Eso, y luego hacia adentro. Lo jalo hacia adelante y hacia adentro. Lo jalo, o lo puedo tirar ahí, si no se siente demasiado. Pero relaje en hombros, espalda erguida, el resto del cuerpo recuerden que también importa. Y aflojo, sacudo. Y vamos con la otra mano, lo mismo. Agarro con mi mano derecha los dedos de la mano izquierda, estiro y dejo esa micro flexión en mi codo. El codo no está súper estirado. igual yo no tengo esa hiperextensión, pero por más que lo estire acá, igual siempre debería proteger que no esté a tope. Cambio, pueden sacudir en el medio, ahora sí pueden ingresar el pulgar dentro y estiro. aflojo y ahora vamos con el pulgar para afuera y para atrás como si me lo quisiera sacar para el lado contrario de hecho estos movimientos si están mucho tiempo en la concu o con el celu después de unas horitas lo pueden hacer y es súper saludable para, el, para todo el cuerpo porque todo se conecta finalmente atrás en la espalda y luego para adelante y para abajo el pulgar para adelante y para abajo Eso es, ya aflojamos todo. Nos tomamos por detrás de la espalda con cada mano, cada codo. Y ahora sí vamos a hacer círculos completos con la cabeza súper lentito. Dejo caer el mentón hacia el pecho. Y hago círculos con la cabeza súper lentos. Súper lentos. Hagan hacia un lado, detengo, y hacia el otro. Y vamos a trabajar hoy la técnica nagualica del rumbo central. Es un poquito de círculos más. Y aflojamos. Estiramos un poquito ahora el muslo, soas. Vamos a llevar una pierna por delante. Y la otra ahora hacia atrás, pero lo más lejos hacia atrás. Súper lejos hacia atrás. Estuvimos trabajando muchísimo las piernas, por eso sí o sí es importante que estiremos para que no nos duela la otra pierna en lo más lejos, rodilla por arriba del tobillo, levanto el peso del cuerpo, traigo mi hueso púbico hacia mi ombligo y el coxis hacia la tierra, y ahora puedo apoyar las manos por arriba de mi rodilla derecha y abrir el pecho. Y mi pelvis y mi sacro tienen hacia adelante y hacia abajo, para que se estire bien esa pierna de atrás, pero sin hacer sufrir a las, a las lumbares, por eso traigan ese hueso púbico hacia el ombligo. Y acá me quedo, voy a mantener un ratito más. Respiración, nariz, nariz, volviendo a la calma por completo. Eh, acá, buscar el tu peso del cuerpo, en vez de que ahora quede tu cadera sobre tu rodilla, la cadera viene bien para adelante, y adelantás la otra rodilla para que no se pase el tobillo. Bien para adelante. Y aflojo y cambio de pierna. Y hacemos lo mismo con la otra pierna. aflojen inconsciente. Siempre que libero una postura es con mucha conciencia. Al moverla, inhalo y al deshacerla, exhalo. Y cambio y vamos con la otra pierna. Abro el pecho. Abro. Eso, el peso para adelante, eso es. El hueso púbico es esta zona de acá, como de nuestra pelvis, esta parte como durita es lo que quiero jalar hacia mi ombligo para que mi coxis venga hacia adelante y cuando entonces estiro, no me lastime las lumbares. Eso es. Y ahora aflojamos y lentamente nos vamos a ir recostando en el piso, boca arriba, todo el cuerpo relajado, como la postura del cadáver. Preparados para morir <ríe> hoy. Relajo todo el peso del cuerpo hacia la tierra, boca arriba. Vamos a realizar la técnica anahuálica del rumbo central. Que son unas indicaciones que están en un libro muy hermoso, que es la, el libro de las técnicas nahuálicas de Frank Díaz, donde él da unos consejos y unos pasos para darnos esta intención esta noche de vernos nuestras manos, de poder tomar conciencia en el sueño. Entonces yo los voy a ir guiando y todo lo que vamos a realizar al principio, al comienzo, es de manera figurada, es una visualización que vamos a hacer. Y cuando vamos a hacer algo de manera literal, o sea que vamos a mover nuestro cuerpo realmente, lo voy a avisar también. Por ahora lo que les voy a pedir es que todos nos recostemos boca arriba, relajando por completo el cuerpo. Primero vamos a hacer toma de conciencia de nuestros vehículos, de nuestro estado, de nuestro estado físico. Luego vamos a ir calmando nuestro estado a través de nuestra respiración. Entonces, relajen, acuéstense, boca arriba, las palmas tienen que estar mirando hacia el cielo, nos recostamos ahora, recostamos todo el peso del cuerpo sobre la tierra, descansan los ojos, cierro los ojos. Maestra. Sí. Una pregunta. Sí. Esa posición, este no sé cómo hacerla bien. Es recostarte sobre el suelo boca, boca arriba, te recostás por completo. ¿Con los pies este, doblados? No, no, te recostás todo tu cuerpo como está, recostado sobre el piso boca arriba, como si estuvieras tirado en un pasto, oh. <risa> en una plaza, pero así como... Te lo muestro, te lo muestro. Ok, ok. Ahí. Relajado completamente, sin ¿Sí hacer. Okay. Sí, gracias. No, por favor, no hay problema. Entonces, nos recostamos ahí boca arriba, vamos a cerrar los ojos, las palmas de las manos van a mirar hacia el cielo. Recorran hacemos un breve recorrido, relaja tus piernas Oscar, relaja, Tienes que estar completamente recostado, no levantes nada, completamente recostado, Todo tu, es como si te fueras a dormir boca arriba, así tal cual, porque eso es lo que vamos a representar, como si nos fuéramos a dormir boca arriba, palmas de las manos apuntando hacia el cielo, primero dejamos que decante la práctica, que todas las posturas que realizamos, los ejercicios, los movimientos, se asientan en nuestros diferentes cuerpos, nuestros vehículos. Nos damos y nos regalamos ese espacio, sobre todo esa paciencia, esa compasión de observarnos desde un lugar de respeto, de amor propio, de entender que todo lo que hicimos hoy y fuimos capaces de realizar en nuestra práctica hoy es perfecto así como es, eso es lo que es eso es lo que tengo y es lo que recibo cuando ya nuestro cuerpo esté completamente relajado como que vamos a empezar a hacer dos formas de observarnos, como si nos estuviéramos viendo desde afuera y como si nos estuviéramos observando desde adentro como jugar con estas diferentes formas de percepción, de observación ser el que observa y serlo observado a la vez son diferentes tipos de atención ser el que observa y ser el observado y ser lo que estoy observando luego de manera figurada en nuestra imaginación visualizando sin mover el cuerpo físico nos vamos a empezar a levantar de nuestro cuerpo saliendo por el lado derecho del cuerpo y vamos a empezar a recorrer el ambiente donde estamos en el sentido contrario a las agujas del reloj vamos a empezar a caminar hacia nuestra izquierda recorriendo todo el cuarto donde estamos podemos voltear atrás para ver nuestro cuerpo ahí recostado y empezar a observar, sin detenernos, pero vamos observando los detalles de ese ambiente, de ese lugar, pero no me detengo en nada. Sigo caminando y voy a paso lento, en observación. Miro las cosas alrededor, miro las paredes, miro el piso, el techo las cosas que habitan ese espacio. Voy dando la vuelta por el cuarto hasta que llego por el lado contrario a mi cuerpo. Me observo. Y me voy sentando nuevamente para recostarme otra vez en mi propio cuerpo y continuando de esta manera figurada sin mover el cuerpo físico ahora voy a levantar las manos las voy a poner enfrente de mi cara y las voy a empezar a observar y voy a empezar a observar los detalles de mis manos, de mis dedos de las palmas las líneas que tienen mis manos, por delante, por detrás, observando las palmas, observando los dorsos, me miro las manos, las observo, pero no me... Fijo la atención en nada específico por mucho tiempo. Estoy observando y moviendo la atención a lo largo de las manos. Esa atención se va desplazando. Y luego lento y suave otra vez relajo las manos hacia el piso, hacia la tierra. Siembro la intención bien profunda y determinada De que esta noche me voy a ver las manos en el sueño Y lo decimos con una oración afirmativa Sin duda alguna, poniendo todo nuestro corazón en esa intención No dudamos ni un segundo, es este intento impecable Esta noche me voy a ver las manos en mis sueños Estoy convencido de eso, de que lo voy a hacer. No estoy esperando el resultado, solo estoy convencido de darme esa intención, de darme esa orden. Y luego lento y suave, vamos a ir colocando nuestras manos, ahora movilizando nuestro cuerpo físico, haciéndolo de manera literal. Voy a colocar las manos por delante de mi cara en una distancia lejana, no las peguen a su cara. Para luego, cuando mis manos ya están por delante de mi cara, voy a empezar a abrir los ojos y lo primero que voy a visualizar al abrir mis ojos van a ser mis manos. Y las vamos a empezar a observar. Tal cual lo hicimos de manera figurada. Voy a empezar a mirarme las palmas, Voy a empezar a mirarme los dedos, las muñecas, los antebrazos. Las observo con muchísima atención, es una atención que está en movimiento. Giro y me miro los dorsos y ahora hagan movimientos libres mirándose sus manos. Observen sus detalles, observen cómo son sus manos. y nos empezamos a dar esta intención una y otra vez, ya sea en voz alta o en nuestra mente, esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Esta noche me voy a ver las manos en mis sueños. Y luego desde ahí puedo empezar a estirarme, a hacer los movimientos que quiera, me voy desperezando, voy moviendo manos, pies. Y muy de a poquito y muy lento, manteniendo esta calma. Nos vamos a ir haciendo una bolita por el costado derecho, nos vamos a recostar en posición fetal, en postura de capullo. Yendo hacia nuestro interior, relajando la columna. En gratitud, en gratitud con nuestro cuerpo, en gratitud con nuestro ser por el día de hoy, por la práctica, por su fuerza de voluntad. Todo lo que hicimos así es perfecto, recuerden, no nos exigimos desde luego en nuestra práctica. Y ahora despacito, lento, por ese mismo costado que estamos, cada uno a su propio tiempo. Luego de percibir cómo estamos, cómo nos sentimos, reconocernos, nos vamos a ir reincorporando para finalizar la práctica. Suave y lento. Lento. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Nos vamos a despedir. Si quieren ahí, pueden poner entonces la, la cámara para visualizar a todos, para verse, reconocerse. ¡Ay, qué lindo, Alma! Ahí te veo. Hola. Muy bien. La Mati, muchas gracias a todos, cada uno, cada una de ustedes. Gracias por este hermoso compartir. Cualquier cosa recuerden que me pueden consultar. Estemos en acecho hoy, estemos en observación, estemos dispuestos a estar el día de hoy constantemente muriendo y renaciendo una y otra vez. De eso se trata. Así que <ríe> que tengan un hermoso día. Mis respetos a ustedes. Nos vemos. El que todavía no haya dejado el, el mail, si quiere lo puede dejar escrito acá en el chat. Y les mando la clase grabada. Todos los miércoles mandamos las clases. Estamos haciendo ahora clases también los lunes, pero en vivo, transmitiéndola por la página oficial de Kinan. Eh, eso, bueno, es clase en vivo, entonces no las puedo ver. <ríe> a mí me gustan más estas que sí las puedo ver y podemos tener ahí como una devolución, pero también es una forma de que la práctica llegue a más personas. Así que los invito a que, a que compartan, a que inviten a gente si quieren probar. Y, bueno... Que estemos ahí. Un beso grande, que tengan lindo día. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, bonito. Día.